Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadira para las personas que aún no han visto alguno de mis videos. Y eh, bueno, en esta ocasión les quiero traer un video rápido. Este es un review de el, de la retin, de el retinol que he estado usando últimamente. Este es el que me parece que en alguna ocasión ya les había hablado de él. No recuerdo si en algún video o en alguna historia de Instagram. Um, pero bueno, quiero comentarles rápidamente acerca de este retinol. Es de La Roche-Posay. Eh, se llama Retinol B3 Serum. B3 eh, me parece que se llama así porque tiene como tres tipos de retinol y eh, tampoco es tan potente como un retinol medicado, pero eh, la verdad es que a mí me encantó, me encantó demasiado este, este retinol, eh, incluso todavía no me acabo la botellita, y ya empecé a ver cambios en mi piel, recuerdo que estas, eh, estas líneas de expresión estaban mucho más marcadas, ahora según yo <ríe> ya no las tengo tan marcadas y bueno pues quería comentarles eso para las personas que a lo mejor están buscando eh, alguna, alguna opinión acerca de este producto, y definitivamente es un producto que volvería a comprar, aunque honestamente eh, probablemente eh, llegue a comprar otro retinol como del 1%, que se supone que es el más fuerte, eh, ya que mi piel ya se acostumbró a este retinol. Entonces, eh, si quieren, más adelante puedo hacer un video acerca del de uso de retinoles o al menos como yo me acostumbré a usar retinoles, eh, pero eh, es bastante más fácil de lo que había pensado y definitivamente mi piel ya pues ya se acostumbró a este retinol, lo cual es algo bueno, porque eso quiere decir que puedo avanzar a un retinol mucho más potente. Entonces eh, también les quiero hablar acerca de este producto que se supone que es como vitamina E. Pero no es totalmente vitamina E, es como una combinación de vitamina E con germen, con aceite de germen de trigo. Este producto me gusta bastante porque yo suelo usar eh, cápsulas de vitamina E directamente en mi pie. Y eh, he encontrado que las cápsulas que son puras de vitamina E, eh, son, es difícil como esparcirlas en, en la cara. O sea, como que tiene una sensación demasiado, demasiado pegajosa al punto de que no la puedes eh, untar bien en la piel. O sea, como que se quedan como parchecitos. Y estas, la verdad, me sirven demasiado porque al ser como una combinación de aceite de trigo con vitamina E es una consistencia más acuosa, como más líquida. Por lo tanto, la puedes esparcir mejor sobre sobre la piel, ¿no? entonces eh, incluso había muchas veces en las que cuando ya me dolía la cara con, con el uso del retinol, en vez, de, en vez de no ponerme nada o en vez de ponerme retinol, me ponía mejor eh, una cápsula de vitamina E, la cual me alcanzaba para la cara y el cuello, y de esta manera mi piel se sanaba súper bien, y al día siguiente o dos días después ya podía continuar usando mi retinol. Entonces, eh, bueno, este es el, el review rápido que les quería dejar. Son súper, súper buenas. Y este retinol definitivamente vale la pena. Eh, lo que yo quiero comprarme ahorita es como el suero de, de vitamina C, igual de la Roche-Posay. Pero bueno, ese, ese vendrá un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, este fue el video de hoy. Nos vemos. Bye.